desde el buen gusto hoy vengo para traerles algo grande Arena Al Sound vuelve de nuevo en Burriana, Castellón este 2018 desde el 31 de julio al 5 de agosto preparen que llega lo bueno festival en la orilla de la playa con acampada rodeado de artistas de buenos, un increíble espectáculo que no deberías perder sin más demora les dejo con el cartel en él podrás ver artistas como Bad Bunny con su trapa en español música electrónica, y Crystal Fighter, Fire and y muchos artistas más. Puedes comprar tu abono en la web oficial, que encontrarás en la descripción del vídeo. Corre antes de que se acabe Consigue las mejores promociones para el autobús, bebida y otros productos. Si quieres ir entrando en calor, aquí tienes una lista de reproducción, Para tu abono general o 145 por tu abono vip. El ticket de la zona de descanso va aparte, que puede ser en el Arenal o en Malbarros. Aquí les dejo la información y por último les dejo el mapa. No se vayan a perder. Un saludo. Espero.